Bueno, seguimos con el próximo panel que lleva como nombre Religiosidades de Matriz Africana, Ancestralidad, Ética, Afroestética y Política. En este caso bueno, le voy a sustituir a, a Jesús María Serna Moreno en la moderación, en mi persona. Vamos a, a tener eh, videos de Dina Orozco y de Diógenes Díaz que no pudieron estar presencialmente y después nos van a acompañar eh, Jacques Beltrán Menguemo Fee, lo dije bien. No, ¿No está, no vino. ¿Quién lo... Lerisa eh, Vieira, Yo. la compañera, excelente. Luis Osvaldo Martelo Ortiz, presente. Y Metsi Selene Espinosa Carretos, ¿no? ¿Estamos bien? Fantástico. Bueno, si les parece, lo, lo primero que hacemos es eh, vemos el, el video que nos mandó. Dina Margarita Orozco Herrera y después continuamos con los demás panelistas. Saludos a todos. Voy a hablarles de la filosofía cimarrona de Ogún. Trayendo el pensamiento radical afrodiaspórico del cimarronaje, argumento que lo que he llamado filosofía cimarrona de Ogún es tanto una cosmopoética de la existencia como una política del conocimiento en su naturaleza cíclica de muerte, nacimiento y recreación. Esta filosofía cimarrona de la naturaleza y de la condición humana el significado sociopolítico de las relaciones yorubas del tiempo, el espacio y la agencia social efectivamente, confrontando los legados aparentemente invencibles dejados por la opresión colonial. Transición que se hace correctando con el filo del machete, las densas divisiones binarias de pasado y presente, occidental y tradicional, norte y sur, colonizador y colonizado. La filosofía cimarrona de Ogún lo reconceptualiza como el orilla de la reparación histórica de los pueblos negros y su liderazgo valiente. Estos principios de Ogún, que van desde administrar justicia hasta fomentar la verdad y combatir la corrupción, recuperan su imagen revolucionaria. En la diáspora africana, Ogún, un principio ético-político del cimarronaje, es acción eficaz. Él es el cómo se produce una viste de otra, una racionalidad práctica, en términos de saber hacer la lucha, saber guiar a su pueblo, saber emancipar al pueblo negro frente al colonialismo y la esclavitud. El machete o la espada, o el cuchillo de Ogún, son herramientas de corte radical, utilizadas como armas de lucha y de guerra, por parte de las y los esclavizados contra el sistema colonial, desmontando la epistémico moderno occidental Esto es lo que defino como la filosofía cimarrona de Ogún, que se corresponde con las condiciones dentro de las cuales las diosas y los dioses hicieron su hierofanía en África y en las Américas, para subrayar entonces la agencia epistemológica de las y los afrodescendientes en las Américas hacia nuestra transformación histórica, individual y colectiva. En la diáspora, la hierfanía, o la revelación encarna un núcleo de movimientos y revoluciones históricas convirtiéndose en un orilla que acompaña a la diáspora en sus procesos de resistencia política y liberación. Por tanto, es necesario ir más allá para analizar los arquetipos que significan sus distintas dimensiones y complejidades y su definición como una deidad pan yoruba. Como explica Karen McCarthy Brown, Ogún es uno de los espíritus más importantes de origen africano que es venerado en el sistema religioso vudú. En Haití, Ogún Ogu, es conocido como liberador y héroe dentro de las complejidades y las complejas interacciones entre la memoria, la historia, las estructuras sociales y políticas y la condición material del vudú. El tema central de Ogún es el poder. Ogún es el héroe revolucionario que libera a su pueblo y pone armas en sus manos para su autoprotección. Él interviene en su favor ante las autoridades civiles. De hecho, algunos proclaman que Ogún es la deidad prominente en Haití por ser él, quien guarda el Baji, que es el altar sagrado del templo Vudú, donde porta un sable de hierro y viste una faja roja. Mi pregunta es, ¿puede haber sido Oku el loa o el espíritu que inspiró, encarnó y se montó, poseyó las cabezas de las islas esclavizadas en sentido del caballo místico en aquel espacio ritual de la noche de 14 de agosto de 1691? Esta es precisamente la fecha en que los representantes de las islas esclavizadas de las plantaciones de caña, participaron en la reconocida ceremonia secreta de Boa Caimán, eh, Bosque de los Caimanes, que sería la traducción. Situar algún en el sitio de la primera gran reunión durante la cual se planeó la primera gran insurrección de esclavizados y esclavizadas de la Revolución de, de 1804 significa recuperar su filosofía como dios pionero, como el dios de la inteligencia bélica, como la encarnación de la justicia social entre otras de sus cualidades. Esta imagen radical de Ogún tiene implicaciones revolucionarias. Santifica la rebelión contra la opresión. Ogún ofrece un modelo para el trauma racial, para la violencia y sus tecnologías del terror y el sufrimiento colectivo de las y los esclavizados convertidos en mercancías de ébano. El poder político de Ogún, a través de la movilización de sus herramientas, concuerda con su principio de autosacrificio como virtud cardenal de una suerte de ecofilosofía yoruba. Me pregunto, ¿pudieron ser los principios de la filosofía del cimarronaje de Ogun, que plantaron la idea de guerra y liberación en Haití? ¿Pudo haber sido Ogun quien guió a Dori Book, Bookman, un líder eh, destacado, africano esclavizado, y Hongan, sacerdote del vudú, junto con Cecil Fatiman, una mambo, una sacerdotisa del vudú, para presidir, presidir tal ceremonia? Pues el escritor cubano Alejo Carpentier en su monumental novela El Reino de Este Mundo de 1949 narra precisamente la revuelta furiosa de las y los africanos en Haití en el siglo XIX dirigida por Guzmán, poseído por la fuerza de lo que él llama Ogún de los Hierros, Ogún el Herrero, Ogún Mariscal, Ogún de las, de las Lanzas. Cierro la cita. Si la ceremonia sirvió religioso como una reunión estratégica de integración comunitaria para planear la revuelta y rebelarse en contra de los esclavizadores blancos, gobernantes de las ricas regiones del norte de la colonia, que lugar ocupan entonces varias de las manifestaciones del de H, el poder de Ogún, que son el cuchillo, la acción de degollar con él, el sacrificio de un animal, la sangre, el juramento, el concepto de ley, justicia y hasta el acto de matar. En la perspectiva de la filosofía cimarrona de Ogún, significa matar para vencer, matar como símbolo de resistencia descolonial, matar para resurgir desde el abismo, es decir, desde la opresión colonial, matar contra la muerte social como lo planteó Orlando Patterson, contra el proyecto de deshumanización por la sociedad esclavista y el gobierno colonial que pretendía borrar las identidades de los pueblos africanos y eliminar así toda la base de cualquier solidaridad social y puentes de poder. Una filosofía cimerona que redefine a mi manera a ver su carácter panafricano y transcultural, como sugiere Sandra Barnes, una de las estudiosas de Ogun, y un carácter, para mi perspectiva, creolizado, alternativo, diaspórico, que forma una especie de red de palincestos reinventados creativamente alrededor de este orilla. En parte, precisamente porque Ogun es, desde mi perspectiva, una metáfora raíz, es fundamental para una amplia gama de experiencias individuales y colectivas en este caso para una experiencia que es universal para la humanidad, como lo es la dicotomía, la dicotomía creadora y destructora de este Richard, y la figura del herrero que fabrica las herramientas que cultiva, pero también las herramientas que matan. Entonces los sucesos de Haití demuestran cómo los procesos de descolonización tienen lugar bajo el liderazgo de potencias espirituales como Gung, que se transforman a través de los conflictos que ha dejado la colonialidad cristiana, de tal modo que la filosofía del cimarronaje de Ogún en la diáspora puede también ser leída como una política de la negritud, una contrainterpretación de la modernidad y de las formaciones históricas, intelectuales y estéticas. Tal filosofía expresa el epítome de Ogún como guerrero valiente, valiente como el camino, en contra de la injusticia de su propia sociedad. Es una energía vital que requiere el uso del conocimiento acompañado de la destreza física, pero sobre todo una suerte de epistemología de la guerra, un saber bélico estratégico que toma dimensiones políticas en la lectura del cimarronaje histórico. Desde una lectura descolonial, la guerra constituye un componente de la política de la liberación, de soberanía negra de parte del ágil y los esclavizados. Así que, ¿qué lectura entonces emerge de Ogún si colocamos su agencia epistémica como orilla de la guerra lo suficientemente poderoso para proteger y defender a los marginados de la sociedad, es decir, a los más huérfanos y oprimidos de las Américas, mientras protege a algunos, sabemos, por ejemplo, a los esclavizados, Ogún, sin duda, inevitablemente inflige dolor a los otros, los amos blancos. Entonces, aquí emerge una lectura de la ecuación de Ogún como creador destructor en una clave dialéctica de la guerra. Mi argumento es que las formaciones filosóficas y epistemes de la guerra utilizadas por los cimarrones como armas de descolonización contra la opresión colonial el racismo antinegro hacen posible que del caos se produzca un nuevo arte de gobernar, que nazca el ejercicio creativo de la libertad del colonizado, su posibilidad de adoptar visiones de futuros descoloniales en los que Occidente, como proyecto imperial y filosófico y disciplinario, ya no ocupa un espacio significativo política o filosóficamente en la cuestión del destino del humanismo negro, como lo, lo evoca tanto eh, Fanon, eh, así como también el texto de César de 1955 en Discurso sobre el Colonialismo. Esto es una praxis revolucionaria. Ogún atraviesa esa praxis con sus dimensiones pluralizadas de fenomenologías espirituales y, re y religiosas. Esto demuestra que en muchos casos todas estas praxis fueron in inspiradas empujadas por acciones y agencias metafísicas de dioses orillas como Bum, fenomenologías existenciales que le devuelven el sentido de mis orgánica y colectiva al ser negro y su sensibilidad cimarrona y que de paso, a mi manera de ver, reivindican con fines críticos y emancipadores la agencia de los orillas Así como lo manifiesta la poeta afro-norteamericana Audrey Lorde, cuidar de mí mismo no es autocomplacencia. Es autopreservación y eso es un acto de guerra política. Muchas gracias. Eh, mucho ayer. Ahí escuchábamos, Ahí escuchábamos, escuchábamos. a Dina a Macarito Orozco Herrera de la Fundación Cultural Caribe Conto de Colombia, también doctoranda en Harvard eh, y una enorme poetisa. Y, y creadora de, de, de paisajes para muchos de nosotros y de nosotras. Vamos a escuchar también un video que le mandamos una pronta mejoría, no, no pudo estar presente con nosotros porque tiene COVID, ¿no? seguimos, aunque no, no querramos aceptarlo, seguimos en, en la pandemia. Vamos a escuchar un video también que nos mandase eh, desde Venezuela, Diógenes Díaz, lo escuchamos y, y después seguimos. Buenas tardes, soy Diógenes Díaz, coordinador conjuntamente con Agustín Labón Montes del Grupo de Trabajo Crisis Civilizatoria, Reconfiguraciones del Racismo y Movimiento Afro Latinoamericano. Eh, me toca hacer una breve exposición a partir de un lugar de enunciación, de varios lugares de enunciación, primero como antropólogo, investigador, desde hace más de 20 años sobre el tema de religiones tradicionales, de y tradiciones espirituales de matriz africana, en el caso de Venezuela y del Caribe, y como eh, religioso, en mi condición de babalao. Eh, a partir de esta reflexión metódica, de juntar dos, di dos discursos eh, y dos lenguajes, eh, quiero hacer algunas reflexiones importantísimas, sobre todo eh, en relación al tema de, la, de lo transnacional, de lo que se llama la tradición eh, afrocubana, santería y fa. Sobre este tema han realizado algunos trabajos muy importantes, investigadores de, un, de una solidez y de una formación profesional, sobre todo el amigo o el colega Juan Manuel Saldívar Arellano de la Universidad de Lagos de de los lagos de Santiago de Chile, eh, esa persona eh, de una u otra manera se ha dedicado, destacado entre varios, también hay antropólogos mexicanos, o trabajo como el de Cristian Ducot, Ducot, donde realizan eh, fundamentalmente una investigación a través de lo que llaman ellos la etnografía transnacional de la santería y fa, hay un texto de Juan Manuel Saldívar que se llama Con los Ancestros en la Espalda, Etnografía Transnacional de la Santería y Cubana en Santiago de Chile y La Paz, 1990-2015, que es muy interesante. Yo quiero hacer mención a la importancia que tienen las religiones eh, y los topa patrimonios espirituales en el tema de la identidad y la resistencia cultural por supuesto como discursos contra hegemónicos y de una otra forma representan un dispositivo de, de conservar, de, de identidad lo hemos dicho y de otra manera eh, reiteración de lo que es la historia en este caso reproducida en prácticas y en ceremonias ritualísticas de origen africano eh, fundamentalmente, bueno, todos saben que la santería cubana, o la llamada santería cubana dividida en dos reglas, la regla de Ifa donde están los babalados, la regla de Ocha donde están los, los, los llamados santeros, que son los guabalochas hombres y yalochas mujeres y hay una jerarquía dentro de ellos que se llama los oriatés y hay un tercer nivel de jerarquía o de regla, que es la, la, la regla de Añá o la de los tambores de Homo que son juramentados en un ceremonial muy especial que tiene que ver con los instrumentos sagrados de esta religión. Eh, yo podría decir, resumida cuenta, que hay varios procesos eh, interesantísimos en esta etapa ¿no? para comprender. que Es la migración de esclavizados hacia Cuba, que generó, por supuesto, ese proceso de adaptación, reafirmación, reinterpretación, eh, eh, lo que llama después lo que se produce como la, la tradición afrocubana, y hay un periodo de difusión muy importante que es para los años 40-50 hacia México y Estados Unidos, y hacia varias islas del Caribe, pero que esto está... Vamos a llamar supeditado precisamente a la difusión de la industria cultural, a la transmisión de ciertos valores, a los procesos políticos, a los intercambios entre, entre los miembros de ciertas sociedades, de clase, exilio político. Hay una cantidad de factores que podríamos decir que generó estos encuentros. Eh, llegado el proceso de la Revolución Cubana, hay pausas importantísimas pero que de otra manera, esto, como dice el mismo autor, eh, saldívar eh, hay un llamado periodo especial que finales de los 80, 90, un periodo de una situación económica muy particular a consecuencia de la ruptura de la caída del muro de Berlín y prácticamente la ruptura de, de las relaciones que se llevaba la antigua Unión Soviética con Cuba. Esto generó este, una apertura, muy importante en el, las autoridades cubanas en entender el, el, el tema de lo religioso como parte, de, a mi manera de ver, como parte importante dentro de la economía cubana y parte importante de un patrimonio que no había sido in, bien comprendido dentro del periodo de la Revolución Cubana en las primeras décadas. Prácticamente es una, un proceso de migración que se da, en el caso de Venezuela, que es el que me toca a mí hablar, este, la religión de la santería o de la regla Ifa ocha comienza primero con Ocha en los años 70 y después de los años 80 y específicamente de los años, del año 1986 este, comienza toda una formación y creación de casas, templos de Ifá y de Ocha y que generó precisamente este, una comunicación con lo que se llama el procedimiento de las ramas de Ifa. La rama de Ifá, para explicarlo rápidamente, son los primeros fundadores, pioneros de lo que sería la constitución del orden institucional en las llamadas Casas de Ifá y a partir de distintos personajes importantes, en mayoría africanos como Ño Carlos Artevío Guanibocar, de Chino Barameji eh, José Concon o Lugo, Oyekunmelli por nombrar algunos este, a partir de ahí se da toda Ogunda tetura y o mi, que es donde vengo yo, mi rama, por ejemplo en mi caso, mi rama viene de Ogunda Tetura y Faomi quien consagra a Bernabé Menocal, eh, Babayorbe, Bernabé Menocal, consagra a Joaquín Salazar Osalofo Belló, Joaquín Salazar a Juan Leclerc, Ogunda Quete, el Niñito, todos ellos son cubanos, y cuando llega un venezolano en el año 1987, llamado Francisco Enrique y Ireteba Trupo, eh, es consagrado por este cubano y a partir del año 87 este cubano trae este venezolano, perdón, trae una tradición hacia lo que es este país entonces, que est esta es una manera de, de la transmisión de lo que podemos incluir en toda etnografía transnacional pero lo que quiero destacar es que en este momento en una coyuntura donde se da un proceso migratorio de venezolanos a distintos países de América Latina y el Caribe a consecuencia de obstáculos, bloqueos económico de expectativas creadas a través de medios de comunicación, forzadas migraciones desde el punto de vista de interés político. Bueno, si esta migración eh, va acompañada también, aparte de la migración, jóvenes, va acompañada también de religiosa. Hoy por hoy pues, se da una, una, una nueva etapa de ese proceso transnacional de la santería esta vez encabezado por los venezolanos, vuelvo a decir, de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, este, de personas con jerarquías sacerdotales como Babalao, jerarquías sacerdotales como Babalochi, Yaloche, Oriate, que en estos momentos están dan, dando una reafirmación de lo que se llama la tradición afrocubana. Y cuando digo la reafirmación de la tradición afrocubana, porque desde los años... Eh, Finales de los 80 y 90 también se dio una puesta en escena de la aparición de una llamada tradición ifa nigeriana, que de una otra manera este, ha querido reafricanizar, reafric, para llamarlo así, o eh, prestarle una herencia supuesta de elementos africanos que faltan a esta tradición afrocubana. O sea, estamos hablando de que hoy por hoy, y eso es el interés precisamente de nuestro tema de reflexión, en varias líneas de investigación, sobre la importancia en este periodo de transnacional o traslocalización de esta práctica religiosa muy importante en el Caribe, en América Latina, que ya no solamente está en Cuba, está traspasando la región, el continente, se encuentra en Europa desde hace mucho tiempo, desde su primera etapa en la migración cubana y hoy reforzada por esta migración venezolana que, en otra mente, eh, reafirma un discurso, de una otra manera, un saber y un conocimiento que podríamos llamar parte de una herencia espiritual que forma una concepción del mundo y que algunos autores, como Chucho García, ha llamado afroepistemología. Entonces, fundamentalmente, esa es la reflexión que queríamos hacer en voz alta. Muchas gracias. Lo escuchamos, Cristina Diógenes el... Díaz, doctorado en Ciencias Sociales, Convención Especial eh, en Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo de Venezuela. Y bueno, también eh, eh, solidarizarnos, no, no puede estar por fuerza mayor y agradecer la, la capacidad de síntesis eh, en un video de semejante cartografía. Bueno, seguido vamos a escuchar a la compañera Larisa Veira. Buenas tardes, agradezco la oportunidad. Lespio, desculpa, mas vou hablar em português, ok? É, hoje eu vou falar um pouco do contexto uh, do Brasil, especificamente de onde eu vivo, o estado de Minas Gerais. É, eu quero falar um pouco sobre o impacto uh, dos crimes ambientais para as religiões de matriz africana. É, essa frase, como vocês podem ver, é de uma liderança religiosa, em que ela diz que... É, a nossa religião é essencialmente ecológica. Né? Então, nós já vamos ver é, um pouco sobre isso. Como vocês sabem, é, o Brasil, assim como muitos países da América Latina, é, adota um modelo econômico é, de exportação de commodities, né? de matéria-prima, principalmente o minério de ferro. E Minas Gerais é um estado que tem essa tradição de mineração, mineria, É, porém, nos últimos dez anos, o que a gente tem visto é, são os desastres né, que esse modelo econômico vem causando para a população. Então, eu destaquei dois principais desastres que foram os ocorridos em 2015, que foi o rompimento de uma represa de resíduos de mineração, uma barragem de rejeitos, como nós falamos no Brasil, ou represas de resíduos, não sei. E, em 2019, também uma outra, uma outra represa se rompeu. Todos os dois desastres causaram a morte de pessoas, animais, rios e afetaram os modos de vida de populações ancestrais, populações tradicionais, populações indígenas. E hoje eu vou falar especificamente sobre os danos para as populações de matriz africana em Minas Gerais. Essa foto é uma foto antes do rompimento e depois do rompimento, como vocês podem ver, que é uma quantidade muito grande de resíduos, de rejeitos. É, e como fica os rios depois. Né? Esse desastre de 2019, muitas pessoas morreram. Então, é uma dessas fotos aí é do da Defesa Civil resgatando as pessoas que morreram na lama. É, e aqui tem algumas falas de algumas lideranças religiosas que contam como eles utilizavam o rio, que ficou contaminado depois do rompimento da barragem. Então, é, basicamente, o rio era utilizado para diversos rituais de purificação, é, banhos de descarrego, é, enfim, la, lavagem de, de cabeças. Eu tentei traduzir um pouco aí, está um pouco portunhol, espero que vocês entendam. É, e outra liderança que conta também como que a cultura afro-brasileira ela vive essencialmente da natureza, né? Então a água, os rios, é, as cachoeiras, tudo isso é, é um ponto fundamental para as religiões é, de matriz africana, né? Todos os, os, os é, principais rituais se iniciam aí é, à beira dos rios, né? E com o rio contaminado não é possível fazer isso mais. Um outro impacto importante também foi em relação aos, aos peixes, né? ao pescado que era oferecido aos orixás e, agora, eles já não podem mais pegar esse peixe do rio, tem que trazer de outros lugares para poder fazer as oferendas. É... É, outras falas também que trazem um pouco como é o impacto psicológico, né? Então, uma das lideranças coloca como que dói ver o rio é, destruído, contaminado, é, e como que a água é central e importante para as religiões, que sem a água a religião, é, a própria religião morre, né? Então, para demonstrar um pouco como é o impacto desses desastres nas religiões de matriz africana. É outra fala de outra liderança também, que considera que é um assassinato o que teve, né? um assassinato ao rio, e que a água ela é o começo de todos os rituais da religião. É, e, e todos os, é, os elementos da natureza são muito importantes para as religiões de matriz africana. É, eu tentei, nesse breve espaço de tempo, mostrar como é, tem sido o impacto dos desastres que nós chamamos crimes da, da mineração, da mineria, como esses desastres ambientais afetam diretamente é, o modo de vida e é, as tradições e a própria fé das religiões de matriz africana, que é, tem como elemento fundamental à natureza e os elementos da natureza. Os danos eles são materiais porque uma vez que as pessoas já não podem mais pescar o peixe do rio ou têm que ir para outros lugares para buscar água, mas eles também são imateriais, inimagináveis, né? São culturais, são espirituais e ainda tem muita dificuldade do reconhecimento desses danos muito por conta do racismo. É, esses povos, eles seguem em, em luta pela, pela reparação, é, e eu gostaria de tra trazer também, por fim, que é, para que possamos refletir sobre esse modelo de desenvolvimento, modelo de desenvolvimento extrativista que é, vem impactando. A los povos ancestrais, a las populações racializadas, porque esse modelo es essencialmente racista, ele eh, se apropria y trae cada vez más impactos para las populações racializadas. Muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar a, a Larissa Vieira, del programa de posgrado en Sociología y Derecho de la Universidad Federal de Fluminense. ...de Brasil con una brillante exposición. Gracias. Bueno, seguimos con el compañero Luis Osvaldo. La palabra es toda suya. Eh. Palpitando la previa de Silvio. <risa> Muy buenas a Te todos, escuchamos. a todos, a todos, a todes y a todos. Estoy un poquitico nervioso, me van a disculpar. Eh, mi presentación es un homenaje no solamente a mi mamá, sino a las mujeres. ¿Sí? Y por qué a las mujeres y a las mujeres que son brujas. Ya les voy a explicar por qué, ¿sí? Entonces, hace un tiempo me enteré que mi mamá era una bruja y fue muy simpático ese proceso. Entonces, es un acercamiento a la práctica religiosa transformadora de la niña AME. La niña AME es mi mamá, así le dicen en el Caribe colombiano a ella. Eh, bueno, no voy a detenerme en eso que estaba por ahí. Ella es Amelia Regina Ortiz Herrera. Entonces, esos son los puntos que voy a abordar. Entonces, lo primero es mencionar un poco quiénes son como algunos de, lo, de las personas que sostienen esta investigación. Entonces, hay algunos aparte de Ramón Grofobel, de Alonso Sandoval, que fue un jesuita que en el siglo XVI escribió un libro para cómo evangelizar a los, a los negros. Manuel Zapata Olivella, que es eh, un paisano mío de la misma tierra. Maricel Mena, que es una afrofeminista también colombiana. James Cone, que es una persona que hablan que es el padre de la teología negra, Rita Segato, Aida Orobio, eh, Luis, Castro, Luis Carlos Castro Ramírez, que es un investigador amigo con el que empecé a conocer de estos temas. Eh, esta investigación se hace con lideresas religiosas afrocolombianas. Ahí no solamente está mi madre, sino que hay otras mujeres con las cuales empecé esta investigación. Y junto a ellas están sus hijos. Eh, que son a veces los que están muy de la mano y han sufrido a veces eh, recriminaciones relacionadas con las prácticas de estas mujeres, pero que también son quienes se sienten orgullosos y han ido transformando la perspectiva que tenían de ellas. Y también los testimonios de algunas otras personas que están alrededor de ellas y que han vivido y han convivido con esa experiencia y que muchas veces son las personas que más se han beneficiado de ese ejercicio de brujería. Eh, el ejercicio se ha hecho a través de observación participante, entrevistas, a mí me gusta la investigación acción participativa, la IAP, etnografía, revisión bibliográfica, pero especialmente historias de vida. Entonces es también un ejercicio de sentarse mucho a escucharlas y sentarse mucho a, a saber qué perspectivas tienen ellas. Esta investigación inicialmente busca hablar de sus inicios, pero esos inicios... Eh, desde, desde mi perspectiva, están enfocados en ayudarles a comprender algo que muchas de ellas no comprenden y es eh, que son víctimas de racismo. Ellas lo viven, como dice el, la frase del carnaval, que lo vive y que lo goza, pero no lo conceptualizan, no, no le prestan en muchas ocasiones eh, la atención debida, lo pasan por alto, lo naturalizan y lo dejan pasar, que es como lo, ellas siempre en común, estas mujeres me decían, que no era lo más importante porque había cosas más importantes. Y las cosas más importantes muchas veces eran sus hijos y los niños que estaban alrededor de ellas, había una dinámica de cuidado muy importante entre ellas, y habían otras cosas que eran más importantes como el hambre, entonces habían que resolver eso. Muchas de estas mujeres son víctimas de desplazamiento, y fueron trasladadas junto con sus hijos desde los lugares y los territorios donde ellas vivían, a unos nuevos, bien sea por la violencia o por busca de oportunidades. En el caso particular de mi mamá, ella es de Cartagena y se vio abocada a desplazarse a Montería, Córdoba, a otra ciudad, en busca de mejores oportunidades. Entonces, una de las cosas que esta investigación hace es tratar de hacerlas comprender que ellas son víctimas de una cosa mucho más grande de lo que ellas creen. Y es todo este proceso de trata transatlántica, de cómo fueron raptados en África, en algunas costas, de algunos de los que ahora son países, personas que fueron llevadas a condiciones de esclavitud, que murieron en todo ese proceso y que tuvieron que revictimizarse en procesos continuos de muerte, de opresión y que aún hoy siguen siendo empobrecidos y empobrecidas. Entonces, eso es como lo primero que utilizamos y tratamos de hacerles y es ayudarles a comprender eso. Y lo segundo, es ayudarles a comprender el tema de la brujería. Y, des, y quitar toda esa carga de prejuicios que existe sobre, esa, sobre ese concepto. Entonces, atacamos el concepto de racismo y, taca, y también atacamos esta circunstancia tan particular de cómo son vistas ellas, cómo ha sido recriminado y cargado de prejuicios, de estereotipos, y que le genera, eh, además de prejuicios, perjuicios a sus vidas. Entonces, esos son los dos primeros pasos con los cuales iniciamos esta investigación. Que estas mujeres en ese diálogo fueran comprendiendo estas circunstancias. Muchas de ellas yo me sorprendí porque ya sabían mucho más de esto de lo que yo me imaginaba. Eh, y cuando me lo fueron narrando, yo dije, ve, a veces uno está... Ay, perdón la, la expresión coloquial, la coloquial. Eh, entonces uno está a veces este, como muy desligado de la realidad que ellas van comprendiendo mucho mejor que uno. Eh, estos son como unos momentos claves en la vida de, de la niña Amé lo voy a mencionar muy rápidamente, ella eh, es huérfana desde los 10 años, a los 10 años, como eran 11 hermanos, no tenía más nada que hacer, se fue de interna a una casa con la esperanza de estudiar, la ayudaron a estudiar hasta noveno, pero a partir de noveno le dijeron que ya no podía seguir estudiando, pero seguía, tenía que seguir trabajando de interna. Entonces, ella empieza toda una circunstancia de explotación laboral que culmina viajando hacia la isla. Eh, su padre murió en San Andrés Islas, que es una isla del Caribe colombiano, entonces allá vivía uno de sus hermanos y su hermano empezó a jalarlo, entonces se la llevó por allá. En ese lugar ella inicia eh, un proceso, un acercamiento, una práctica religiosa eh, de matriz africana. Aún yo no tengo conocimiento a ciencia cierta porque ella no me ha suministrado la información. Dice que eso es, que ella lo puede transmitir a alguien que, que realmente tenga las propias, las las condiciones para recibirlo. Entonces es un misterio que, que yo no puedo romper y no hay forma de que yo la violente para lograr conseguir esa información. Lo que ella sí me dice, y por eso creo que es de matriz africana, es que ella logra a través de ciertos rituales, ciertas oraciones, iniciar en un proceso de trance, y ese proceso de trance, eh, ella menciona que hay algo que pueda hablar por ella, y ese algo que pueda hablar por ella, esa entidad, ese, ese geniecillo maligno, tiene la capacidad de saber cosas que ella no sabe, pero la otra persona necesita saber. Entonces ahí inicia su iniciación en una práctica religiosa. Después fruto Osvaldo, del amor. Des... Un minuto. Dime un minuto. Un minuto. Voy tremendo, bueno. tremendo, tremendo, tremendo. Entonces... Despiadado lo mío, pero es el papel que me tomo. Vale, qué pena. Entonces eh, apuro. Entonces por temas de amor, desilusión, descubrir el tema de racismo cotidiano, de racismo también familiar re respecto a esa práctica decide empezar a, convert, a reconvertir eso, empieza a hacer unos ejercicios de sincretismo con el catolicismo, se da cuenta que ella puede continuar sirviendo con eso que aprendió y empieza a hacer unas dinámicas de transformación muy interesantes. Entonces yo menciono ahí que pasa de la brujería mala, como ella en su momento lo mencionaba, negra, a la brujería blanca buena, pero blanco no en perspectiva del color de piel, sino en perspectiva de un ejercicio de comunitariedad porque para ella eso es lo más importante. La brujería que ella practicaba, entre comillas, era muy individual, solamente se beneficiaba a ella, y ahora lo que empieza a hacer beneficia a los demás. Voy muy rápidamente, esta es una cita de Sandoval, donde él menciona que a los negros había que proporcionarles el bautismo y algunas cositas muy, muy básicas del catolicismo, lo cual abre muchísimas puertas a todo el ejercicio de sincretismo y de combinaciones entre las distintas prácticas religiosas, y esto me parece... Muy interesante retomarlo. Eh, dentro de este ejercicio también hay que romper con el catolicismo y fue una de las cosas más complejas porque yo le tuve que decir a esta mujer que era católica y a estas otras mujeres también católicas que dentro de su propia fe habían textos que habían sido malinterpretados con toda la intencionalidad de, de fomentar el racismo. Y este es un texto clave en el cual se, se hace esa, ese rompimiento. Ahí están mis padres y ese flaquito soy yo en hace muchos años. Eh, y ahorita ella está reconvertiendo su espiritualidad y me gusta esta cita de Manuel Zapata Olivella porque es precisamente lo que ella está intentando hacer en su práctica y lo que muchas otras mujeres con las cuales he venido conversando hacen en su práctica. Todo aquel que muera combatiendo el yugo del amo será glorificado por los orillas. Y creo que es lo que ella intenta y lo que estas otras mujeres también intentan. Dame un minutico. <risa> eh, Dentro de este proceso también yo vine y traté de ayudarlas a comprender, porque muchas quer no querían hacer una ruptura total con el catolicismo, entonces también yo les hablé de teologías de la liberación, de que hay una perspectiva social de la iglesia, y eso también les ayudó a sanar. Y les ayudó también a, a comprender que su práctica era una práctica que no estaba distante del ejercicio que venían haciendo. Eh y ya llegando aquí al futuro, este, hace poco ella participó en, en... Ella junto con otras mujeres participaron en un curso muy corto de hermenéutica afro y en ese curso de hermenéutica bíblica afro nosotros les hablamos un poco de la teología negra, de una que, que está suscrita a James Cone en Estados Unidos y que habla de que nace la realidad concreta de racismo y discriminación vivida por nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro continente y el descubrir que su práctica espiritual de las acciones que hacen colectivamente y en comunidad por el beneficio de los demás, no está distante de su crecimiento, de su vida y la forma como iluminan su vida y la de los demás, les ayuda también a tener muchísima paz. Tanto a ellas como a sus familias que ya no tienen miedo de decir que sus mamás son brujas. Y están muy orgullosas de saber que su mamá es una señora llena de conocimientos, de unas espiritualidades profundas, espiritualidades que tienen un acervo también fuerte en África, y que les llena y les permite seguir contribuyendo a las comunidades. Y con eso cierro. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Luis Osvaldo Martel Ortiz, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, vamos a escuchar a la compañera. Merci. Muy bien, muchas gracias. Este, buenas tardes. Eh, voy a eh, seguir la tradición de eh, definir mi lugar de enunciación. Eh, soy una joven universitaria originaria de la Costa Chica de Guerrero, eh, estudiante de licenciatura en Relaciones Internacionales, por lo cual mi participación va a ir más encaminada eh, desde la academia y desde las problemáticas que yo he podido encontrar eh, dentro de mi propio campo de estudio. Eh, eh, mi persona como tal busca ser un megáfono de los temas de la africanidad dentro de mis espacios de enunciación y también… Eh, posicionándome como, digamos, alguien de la, de la Costa Chica de Guerrero que ha podido estar en esos espacios. Y saludos a mi familia que me está viendo, muchas gracias. <risas> ok Como tal, suscribo con Luis en cuanto a la importancia de ver los procesos de colonialidad, modernidad y el rompimiento que esto supuso para las historicidades eh, africanas, y también eh, cómo esto reconfiguró las, las religiones de matriz afro. Como tal, lo que yo quiero rescatar aquí es la importancia del reconocimiento de estas tradiciones, de estas religiosidades, de estos activismos como parte de algo más grande como son las este, relaciones internacionales y, sus, y su reconocimiento como actores internacionales. Como tal, el planteamiento del problema que yo vengo a proponer es la necesidad de denunciar y combatir los epistemicidios, así como crear alternativas. El no reconocimiento de las religiones de matriz africana como sujetos de, eh, internacionales supone una problemática y una limitación muy grande para lo que estos pueden hacer en cuanto a eh, definir una realidad más grande. Eh, para platicarles un poco dentro de la disciplina, eh, se definen los sujetos y si yo estoy planteando que las religiones deben de ser sujetos, entonces ¿a qué me refiero con esos sujetos? Como tal, se les asigna una agencia, una agencia como una posibilidad de cambio por una posibilidad de tomar decisiones. Y generalmente estos actores, estos sujetos son los estados, las organizaciones internacionales, las asociaciones de estados internacionales y individuos con plataformas para generar el cambio, generalmente blancos. Y como tal, puedo decir, sí, las religiones afro y los sujetos, sujetas y sujetos afro son considerados, pero se les subalterniza. Entonces, yo lo que cuestiono aquí es, en esta dinámica, a, a quienes favorecen y a quienes sirve el reconocimiento o el no reconocimiento de las religiones afro como sujetos de carácter internacional, ¿no? Entonces, eh, denuncio también la poca presencia de los temas afro en disciplinas que no trascienden temas eh, culturales, identitarios o tradicionales. Eh, las investigaciones que he querido buscar son generalmente de antropología o de filosofía y yo realmente estoy sintiendo la ausencia de estos temas en cuestiones más políticas como pueden ser las relaciones internacionales. Esto genera como consecuencia pues una ausencia que sí se extraña. El, el parámetro de la resistencia religiosa ya fue este, mencionada por Gabriela González Ortuño sobre una colonialidad espiritual donde las religiones de tradición judio-cristiana generan una relación más estrecha con la occidentalidad, con lo europeo, lo que delega eh, a, las tradiciones de, a las religiones de tradición oral, Africanas no occidentales como algo que no es tomado en cuenta en un ideario religioso, mismo que ha tenido relevancia en las estructuras modernas occidentales capitalistas. En ese sentido, los dioses africanos fueron desplazados ante el dios blanco, esto acompañado de una persecución de las creencias ancestrales, de las diásporas esclavizadas y de todo un proceso de colonialidad que debe ir a… Que, por lo tanto, obliga a los procesos emancipatorios a ir acompañados de la liberación también espiritual y teológica. Ante esto, ¿cómo? Este, bueno, desde las relaciones internacionales también puedo decir que se debe dejar de, de buscar una teorización universal y más bien bajar la mirada a qué están diciendo los pueblos locales. Eh, agradezco aquí la presencia del doctor y que me asesoró mucho en este tema. Él señala mucho la presencia de la santería en México este, como una visibilización de lo, que es, de lo que es la internacionalización de las religiones de tradición afro. Dice, eh, la santería no es de aquí, vino de un lugar y como tanto esa digamos, importación ya supone una internacionalización. Entonces, ¿por qué esto no lo estamos viendo en la disciplina de lo que son las relaciones internacionales? Y que muchas veces esta internacionalización va más allá de los gobiernos, sino que se lleva a cabo por parte de los mismos practicantes, de los individuos, de las individuas. Y también en cuanto al ámbito político, recuerda aquí la revolución haitiana que tanto ha tenido mención en este foro, que fue la primera revolución negra y africana en América Latina, pero que también comenzó con un ritual de un ritual voodoo por lo cual lo convierte en un... un la tradición religiosa también puede más bien estar implicada en las cuestiones políticas. Algunos logros que puedo mencionar, el reconocimiento de la diáspora por parte de la Unión Africana es un paso hacia adelante en su consolidación como actor internacional, de cuya identidad la práctica religiosa y la espiritualidad forman parte. Para terminar, eh, como en lugar de enunciación que ya defendí antes, ¿qué puedo defender yo?, que el aprendizaje a partir de las redes internacionales, la expansión de las religiosidades, la negación de las fronteras territoriales artificialmente creadas por los estados-nación, la unificación de la diáspora a partir de encontrar las vivencias comunes en la diferencia, la lucha contra las afectaciones climáticas causadas por el capitalismo, el fenómeno del derrame en los movimientos políticos de reivindicación afro, muchos de los cuales llevan en el centro la matriz religiosa la presión de los individuos afroamericanos, afroamericanas, afroamericanas y caribeñas hacia sus propios gobiernos para la articulación de acciones afirmativas. Todo esto son fenómenos de internacionalización y muestra que la agencia de los sujetos, los sujetos y las sujetas es algo que se tiene y que se debe de tomar en cuenta. Y si la agencia no se nos da por… Ah, no se nos da, se tiene que arrebatar y por parte de los colonos incluso de ser necesario. Los pueblos y las religiosidades negras no tienen nada que demostrarle a la disciplina ni a la academia, pero abogo que sería muy fructífero para la academia al dejar de negar estas realidades y al sumarlas al debate. Por eso hago lo que hago y en esto justifico mi existencia y razón de ser académica. Muchas gracias. Sí. <risa> Tremendo esfuerzo de síntesis de Médici Elena Espinosa Carreto de la Universidad de Guadalajara de México. Bueno, con ella damos por concluido. Eh, tengo el cartelito incriminatorio. Este era un panel para muchas preguntas, o sea, yo tengo muchas preguntas, pero bueno, van a ser para otro momento, porque eh, fue un día... En... Hablamos mucho y se nos fueron los horarios, pero breve, Ogún, Epistemología de la Guerra, Religiones como Resistencia Cultural, Impacto del Desastre Climático en Nuestra Espiritualidad, Madres Brujas y Espiritualidad y Relaciones Internacionales. Una bomba de mesa realmente, seguramente sea un material de revisita obligatoria en la página de, de Claxo TV. Así que bueno, agradecerle mucho, compañeros, compañeras, por haber estado y, y a todos ustedes.